Pues la certificación de edificio sostenible es una certificación que permite identificar a la ciudadanía, a los inversores, a, la, a las administraciones públicas, los valores de sostenibilidad de un edificio en su más amplio eh, significado, desde un punto de vista medioambiental, social y de gobernanza. AENOR eh, se basa en más de 30 años de experiencia certificando con calidad y en, la reciente, o en el reciente lanzamiento de su marca N Sostenible.